Ea, lo va. así la tiene more Equilibrado, ¿Qué? Empieza, empieza mando contra John. Ahí va, mira cómo va, como pushea, cómo puchea, se lo va a llevar, se lo va a llevar, se lo lleva. Ahí John! Si comenta no escucha pues, y encima la hizo donde va. entiendo John John a, a pegar el Manu aquí. Manu. Uh, uh, le pusea eh. Sí, sí, sí, el pavo está... Está, puzzle, está el pavo, está pussy ¿Has visto, que... visto que el pavo es malo? Buena, y... buena, buena, buena, buena, buena. Otra vez se le va Manu, mano Manu, eres <risa> Manu, eres. <risa> verdad, versus More. De... Un rango ahí ya que... <fm Bird> Hello, what's up? Increíble, increíble ¡Madre! Ah, vale, ya lo he visto ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién ha disparado? ¿Es el 3A? No. Voy a, voy a, voy a darle ánimo. A darle... Ánimo A Ahí se... Ahí se... Ahí se... es se... falta Ahí Yo no, he no, no, no. El mulzer te reduce el de si el tu meta no se te vende Ah, estamos bien Amore, osea, es una falta de respeto muy bien Conejo contra mí, vámonos Tu ru te reduce la S y te pone manillo y el otro te reduce el record En el punto G Nice bro, bro Y ahora vienen Kizone, ¿no? Iji, iji, iji Vamos ahí, más, chaval Dale, dale la cuenta atrás, amore 3 Two, one, one. Go. go, go, let's go, let's go. Bueno ahí. No way. adiós ¡Guau, conejo, te veo un negro negro, penejo negro, penejo, negro. Penejo, literal, eh, literal! <risa> dale, dale, dale, dale. ya oh, oh, oh, oh, oh, oh. No, no me, me puedo Tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, no veo una mierda, tío, no veo una mierda. Me he flasheado mortal, eh, pero es que además también me he flasheado a mí. Es que no veo <tose> una mierda, tío. Ha sido muy buena la de... Como a tí. ¡No, ¡Tres, <tose> dos! No, no, no, no. <tose> ¡No, conejo! no tienes que poner atrás del to. Y tú también, ¡No, Atrás del to, atrás del to. Atrás del to, en la U. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Oh, <tose> shit, Oh, cacho, <risa> <laughs> que te me ha 10 de vida, hijo de puta me he dejado 10 de vida Que te me ha 14, no te a <risa> Que parece un hit si un jecho de normal, Ay, No no, no, no, no, no, no Uh uh. Okay, Uuuh, tiro ah, eh, It's fight in the world A Formo la... odia, ¿Cómo odia al, público? al público. Ya ha sido todo mal, eh, Voy no es un plaseado, eh. Y que pero es una, bien, una, bueno, una plaza. Bien, ¡Ojo que se la devuelve, la devuelve! ¡Se la de devuelve! La verde, Le hace la, la, la de más cómodo. ahí, hostia puta, que os mato! Mata, mata, mata, ¡Por eso, por ti, cabrón! Avisado, sí, claro. Pero te he la puta está. El 2-0 para serio. Conejos se ponen en el medio. ¡Me cago en Dios! La verdad es que el partido está muy bien. Un aficionado se pone en mitad del campo. Ahí está, conejo, se levanta por la mano izquierda. te va bien ya? no no yo para ahí no. Ya van a decir que te va ¿no? oh, ah, oh, oh, oh, oh. a la no. Ahora, ahora. Qué pati, Cómo llorado, Oh, ya. Ya. Así han empezado. ha pateado el polígono otra vez. Que soné alta aquí de nuevo. Entra las. Que soné alta aquí de nuevo, entra la siguiente, vale. ¡Ah, qué cabrón cuando se ha. Ohoho. 2 a 1. 20 de vida, 20 de vida. Es que el en donde... <risa> el pecho. Tú. ¿Te pete ahí? O oh, a ¡Frona! Corona, corona. Dale. Eh, quizás Te Tienes que hacer el este eh! de, de, de nuevo, ¿eh? Porque ya han reiniciado. ¿Lo has dado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que te tienes que hacer el de... de, de, de, de, de nuevo, sí, dale, de nuevo, dale. ¿Es un pedo ya? Sí. ¿Tú? ¿Y para que se te guarde por ahí para seguro? Es que tú sabes es que este es el que es que es ¿no? la no, no, no, no, no, Raúl. Raúl, no, en la cabeza. <risa> <risa> <risa> <Tortuga> <risa> oh, no, ¡Qué...! Tortuga contra no, ¡Vámonos! ¡Ojo! ¡Ojo! Partidazo, eh! partidazo! partidazo. <risa> partidazo! coña, partidazo partidazo para, para coña. coña, para coña! ¡Para coña! ¡Para coña! está no, no, no, Quiero no sé a su a su bota, a la cabeza como si fuese Ahí la tiene, ahí la tiene. Va cogiendo ah, el perímetro. El, el, el, no el, no el jugador no sabe dónde está, le granada. la cara. Adiós, 1-0 para el contrario. Jordan, Mike Tienes que esperar. que tenemos que terminar esto. a esto y empezamos otro. Estamos ya todas las tierras, buena, buena Fuegos artificiales, fuegos artificiales la granada que la tiras tonto Pálate, no tira más granada que te que que te no una granada que quedaba. Bueno, ahí está, te doy se tengo que jugar más. Oye, tío, oye, tío, válate, mala, tío. Cabrón. Cabrón, cabrón. esa es esa es esa es esa es esa es que no hay ni un servidor que no hay ni un servidor en red y bueno se va a comer y gana Tony ojo si la ha dado si la ha dado si la ha dado tú me da ni una eh 3, 2, 1 ya vámonos go go go ya, ya, está, ya, está, ya, está ya, ya, ya, ya, ya, Madre No Bueno, bueno, bueno, bueno. Y si, Pisi, le vamos, Me toca a mí contra, él, Tony. Así, así se hace, Tony, así se hace, loco. Tío, tío, muérete. Hazle Buena, buena, ti. Buena, buena, tío. Va, eh, cuando digas muérete. Va, ya, va, ya. Es que ha asomado de una manera... Es sí, que ha asomado otro mismo... Primimos... ¡Qué guarro! La ahí. ahí. La -nada, La tiene ahí. Se, se pasa de verga La se ver ahí. Tomata, bueno, te a ganar. No, no, no, no, no nada, nada. nada, nada. nada eso es no, lo que ya que no hacer cuando te tiras nada. Hacer el tira, no. Es lógico, tío. No, te no a nadie. Están Están Están Están 1 Ya, va, eh Ya ¿Ya? ¿Ah? ya vale, ya, vale. ya vale. Hecho. Sí, está curando. No te ha visto, eh. Ahora sí. Ahora sí, porque has saltado, pero no te iba a ver, eh. Dios, se la ha comido entera. ¿Se está curando. Y viene otra, y viene otra. Sí, hombre. Sí, ¿no? Dios, Dios, Dios. esa va, eh. ¡Hostia! ¡Qué buena! Se ha pasado, no puedo dar la meter piña. Lo Me he reventado. Está nervioso, está nervioso, todavía, todavía Sí, sí, ya, ya. Vaya he hecho, me ha dado Joder, me ha dejado, vamos Tiritando. gritando pa Cabrón ya está, ¿no? Sí. Lo he escuchado. Me estaba subiendo y he, he dicho hostia, tío, tío, ¿qué hago? Sí. La final. ¿Tú contra mí? Sí. Se está metiendo gente, eh. Sí, sí, ya. Sí, ya. vaya he hecho me ha dado joder pues me ha dejado vamos estoy gritando Si, lo sí. he escuchado. Me estaba subiendo y he, he dicho hostia, tío. ¿Qué hago? La Bien. final. Te contra mí? se está metiendo gente, eh. ¡Qué cabrón! ¡Qué bueno! Sabía que iba a tirarme la piña. Es el 2, ¿no? Yo el 2. Pues hazte, sí. Conté el 2B. Eh, ya lo terminamos nosotros y no lo decimos nosotros. Venga, va, eh. 3, 2, 1, ya. Espera, para, para, para, para. No tengo ni en mina ni nada, así ya. Dale, cuando quieras. ¿Tiraba? Sí, sí. Oh, ya. Sabía que me ibas a piquear de primera. I know that shit. Venga, Come <laughs> One, one. Stay ready, get ready. Yeah? Yes, Cabrón. Ya, ya, te ha dejado tu total Se me han desactivado burrito, espérate Me saco esto, vale. Que Se me van, tío, no sé por qué Ya no, vale, ya vale Yeah. I know that. ¡No! ¡A uno de vida! ¡Oh! Buenísima 1-1 uno, uno. ¿Qué Warp es ¿no? el tuyo? Vale, voy a ver Barra Warp 12. ¡Hostia! <ríe> Barra Warp 2-A Va ¡Go! ¡Vamos 2-1 para mí! A tío, es que me tiró la peña bien tío. Mm. To <laughs> Yo veo no. Jobic, eh, ¿no? ¿Te has No. Oh, no. Oh, ¿Te no. <laughs> no. No. No damos ni una, ¿eh? ¡No, qué okay. no, cabrón! ¡Vamos! Y ahora que le hago justamente, tío. No sé por qué le quedo, si tenía 74. Va. Última, ¿eh? Aquí sin diferencia. ¿Sin diferencia? Sí. Pues yo vería que sí, ¿eh? No, no, no, nada, no sin va. diferencia, va. Vamos a tener otro lado. Que si no el no vídeo me, me queda muy largo. No sé si sí. estoy sí. yo aquí. Va, ¿eh? Espera, Te explico mi pena. eso todo todo mundo ya. Vale. Ya está con la puta granada. ¡Oh! no! ¡Qué cabrón <risa> ¿Cuál? ¿Cuál te he dejado? Te he dado un en la cabeza nomás, ¿no? ¿Sí? No, no sé. Yo me he hecho daño y con la granada nomás. Me he quedado ya ahí. Это я бро, GG, bro, mm -hmm. GG.